Gracias, oh Padre, te damos por este hermoso canal de vida. Por tu disposición que tuviste para crear este sábado, para reflexionar en tu palabra. En esta ocasión te pido, Padre, que tu Santo Espíritu muera en nuestros corazones, nuestras mentes, para poder aprender más acerca de ti. Todo esto lo pido, Padre, no por algo bueno en nosotros, sino en Cristo Jesús. Amén. Buenos días. En esta ocasión que es el... Estamos celebrando el sábado de la creación. Jesucristo en una ocasión en el libro de Marcos 2, 27, dice, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Porque también el hijo del hombre es el Señor del sábado. En otra versión, eh, nueva traducción viviente, dice, el día de descanso se hizo para satisfacer... La es del ser humano, de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día sábado, el sábado en otra versión me gusta como dice, este, se hizo para el bien de los seres humanos y los seres humanos para el bien del sábado, Dios no creó el sábado porque tenía un día de reposo y necesitaba a alguien que lo adorara, más bien, nuestro Dios omnipotente, omnisapiente, sabía que el hombre ocupaba un tiempo para su crecimiento espiritual, su crecimiento moral, para el desarrollo de su carácter, en el cual pudiéramos poner en un segundo plano lo que hacemos cotidianamente. En seis días dice en, en la en Éxodo. por eso... Nos atenemos de las cosas comunes de este que hacemos constantemente, para dedicar nuestro tiempo a actividades que aumentan nuestra comprensión de Dios, el aprecio de la bondad de Dios y nuestra capacidad para colaborar con Él, nuestra habilidad para servir al Dios y a nuestros prójimos. Cuando, como humanos, comprendemos bien, y observamos correctamente el sábado como Dios lo creó, esta es la clave en nuestra felicidad, no solo para este mundo, sino el venidero. Por eso, nunca fue el propósito de Dios que el sábado fuera un fin en sí mismo, sino que fuera un medio por el cual nosotros pudiésemos conocer mejor su carácter y sus propósitos. Si trajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad, la esencia del pecado es el egoísmo, hacer lo que yo quiero, leer lo que yo quiero, todo lo que yo quiero. Por eso el sábado nos da a nosotros la oportunidad de dominar el egoísmo, que es la esencia del pecado. Y en esta mañana quisiéramos, quisiera reflexionar con ustedes sobre dos elementos que son la esencia de observar el día de reposo, el sábado. El primer elemento lo encontramos en el libro de Éxodo, un versículo muy conocido. Éxodo capítulo 20, versículo 8, que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. O sea, es un día especial, es un día para mí separado, santificarlo. Trabajarás seis días, pero este día es especial para mí. En la, en la primera necesidad como humanos es un día para comunicarnos con Dios. Porque en un libro que se llama de Curación, tiene una reflexión muy interesante. Dios es mi Padre. Yo soy su Hijo y así como uno como padre quisiera tener una relación directa con sus hijos o sea hablarles y ellos hablarme a mí, Dios como padre quisiera tener una comunicación, una comunión directa conmigo porque Dios puso en mi mente en, en, mi, en mis necesidades básicas dos cosas que todos tenemos, todos somos dependientes y todos ocupamos que alguien día que hacer en la vida desde que el niño nace hasta que uno muere es dependiente el niño depende de sus padres. Y yo como padre, mi labor de educar a mi hijo es educarlo para que esa dependencia que tiene hacia mí, mi hijo aprenda a depender de quién, de Dios. Por un día yo me voy a morir. Y él tiene que haber aprendido a depender de Dios como el que le da y le cubre todas sus necesidades. Y Dios también puso en mi mente la necesidad de qué hacer en la vida, la dirección. Y en su palabra tenemos esas dos necesidades cubiertas. Pero Satanás, el adversario de las almas, que le gusta verme sufrir, padecer, enfermarme, dice en la señora Joaquín, procura frustrar este propósito y se esfuerza en alentar a los hombres, a depender de quiénes, de los hombres, de su padre. De su madre, de su esposo, de su esposa, de sus hijos Para que al depender de un ser humano y no depender de Dios El hombre como esté, esté siempre Angustiado, ansioso, desesperado, mortificado Por eso en el sábado es para que podamos aprender a comunicarnos con Dios Una comunión directa con Él Pero muchas veces como dice Jeremías 2, 13 porque los males ha hecho mi pueblo, me ha abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Como médico, este, al ver a un paciente y estudiarlo, hay algo muy interesante. Jesucristo cuando curó al paralítico y bajó del techo, y vio al paralítico, Jesucristo tiene la habilidad de ver la mente de los, del paciente. Y la señora Juárez dice lo siguiente, la carga de pecado, porque actualmente miles de personas que están enfermas de la mente o del cuerpo desean oír con el paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Qué es pecado? El pecado es cuando en vez de comunicarme yo con Dios, mi comunión es con un ser humano y depender de un ser humano y eso que producen los humanos desasosiego intranquilidad desesperación dice Isaías 57 los impíos no tienen paz son como el mar en tempestad arrojan cieno, arrojan malas actitudes, acciones, palabras malos pensamientos, cieno y lodo, no hay paz no tienen tranquilidad en sus vidas. Porque la fuente de bienestar no es Dios, sino un ser humano. Y por eso tienen otro elemento. Y deseos nunca satisfechos, nunca están conformes con su trabajo, con su casa, con lo que tienen. Siempre les falta algo. Porque piensan que ese elemento les va a dar cubrir sus necesidades. Que solo lo puede cubrir Dios. No podrá encontrar alivio de su mal físico, mental, mientras no acudan al médico del alma. La paz que solo Dios, solo Dios, la paz que solo Dios puede dar, les devolverá vigor a la mente y salud a sus cuerpos enfermos que sufren, porque pusieron su bienestar pusieron su anhelo, sus deseos, en seres humanos que somos falibles, fallamos, nos equivocamos, cometemos errores. Por lo tanto, el sábado nos ayuda para tener ese concepto, de una comunión con Dios, que Él cura mis necesidades, que Él satisfaga mis anhelos, lo que mi corazón siento que le hace falta. Y el otro elemento que el sábado nos ayuda Dice en Éxodo 20:11 Acuérdate, no te olvides que yo el Señor hizo, hice el cielo y la tierra. Te hice a ti, creed al ser humano, su cerebro, sus órganos, Dios nos hizo. Acuérdate, por eso lo descanso, lo bendije y lo consagro. Dios es mi sustentador él es la única fuente de seguridad de paz y de amor solo él me sustenta ya que me redimió me cubre con su manto de justicia y me imparte su gracia para vivir una vida consagrada a él Dios dice el camino a Cristo en la página 26 es la única fuente de todo buen impulso toda buena acción toda buena actitud él es el originador de ese impulso que tengo en mi mente. Dios es el único que puede implantar en mi corazón la enemistad a cosas que no son buenas para mí. Todo deseo de leer la palabra de Dios, todo deseo de la verdad, todo deseo de hacer su voluntad, es una convicción de que su Espíritu Santo está trabajando en mi corazón. Toda convicción también de mi realidad como pecador, como ser humano con necesidades es una evidencia que Dios por su Espíritu Santo está tocando mi corazón por eso los humanos cuando no tenemos un concepto correcto de observar el sábado perdemos grandes bendiciones que Dios quiere brindarnos constantemente Dios es la única fuente de amor de él recibo el amor él me da, me capacita para brindarlo a otras personas Una ilustración que quiero compartir con ustedes en esta mañana Los árboles reciben de la tierra las raíces, los nutrientes De la tierra los árboles se alimentan para dar sus frutos Del aire obtienen el dióxido de carbono para generar los frutos el árbol, por lo tanto, depende de qué? De la tierra. Para obtener los nutrientes, para producir los frutos, las naranjas. Nosotros, ¿qué hacemos? Agarramos qué? La naranja y la consumimos. Ahora, en nuestra mente, muchas veces, el error que cometemos es, pensamos que del que recibo, solamente de quién es? De Dios. Dios es el que nutre mi cuerpo, nutre mi mente. Dios es la fuente de bienestar. Él es la fuente de amor que Dios me brinda a mí. ¿Para qué? Para el fruto que dé, lo brinda a quienes, A las personas. Doy amor, porque ¿quién me lo da? Dios me lo da. Dios es la tierra que me nutre, como árbol plantado junto a aguas en corrientes de agua. Ese es Dios, me nutre. El problema humano es que piensa que donde da el amor, recibe el amor. Y como no recibe el amor del que doy amor, me frustro, me enojo, me molesto. Porque pienso que al dar una sonrisa a alguien, pues me. Pero si no me sonríe, pues ya no le sonrío más. Si doy amor a mi esposa y no me da amor, ¿para qué le doy más amor? porque pienso que el amor lo recibo de un humano, pero no, el amor dice Dios es la fuente, no mi esposa, no mi esposo, no mis padres, no mis hijos, no necesito el amor de ellos porque yo les doy amor a ellos. El que me dé el amor es solamente Dios. Por eso, al ver un paciente y platicar con él, y estarlo indagando, investigando, ¿por qué cayó con esa enfermedad? ¿Por qué le subió la presión arterial? ¿Por qué le subió los niveles de glucosa? ¿Por qué está con un problema artrítico? ¿Por qué un problema autoinmune? ¿Por qué está en ese estado? Al estarlo estudiando, investigando y analizando y preguntando, siempre encuentro eso: la frustración, el enojo, el malestar, la desilusión porque le di tanto cariño a mi esposo, le di tanto a mis hijos, me sagré para que estudiaran, y miran con qué me están pagando, me enfermo, me enojo, me frustro, porque pienso que de ellos recibo, y no, ellos yo solo les doy, por eso el naranjo no le importa si come la naranja o no, porque no depende del que come la naranja, da naranja si lo come gente buena, y gente que, mal, no le interesa, porque su fuente es la tierra. Por eso muchos cristianos sufren también. Porque si soy buen cristiano, se supone que Dios me va a recompensar. Por ello, la única fuente de bienestar, de amor, de seguridad, de paz, solamente es mi Creador, mi Dios. Al comprender el amor de Dios al poder de una vislumbre de su amor al tener una comunión directa con él por su palabra por eso Dios nos da su palabra ¿para qué? para leerla, meditarla en las mañanas es triste cuando el sábado se dice el sábado y la gente que piensa, Qué aburrido no hay las excitaciones de la, de la semana porque en nuestro mundo actual, las personas están acostumbradas a vivir una vida muy acelerada, sobreestimulada, donde su cerebro está tan acostumbrado a la excitación, a la estimulación, que cuando lee la palabra de Dios, no le encuentra sentido, se aburre. Al ir a la iglesia, pues no le ve interés. Su mente no está acostumbrada a hacer cosas tan sencillas como leer la palabra de Dios. Por eso a veces Dios, en su misericordia, permite que venga el sufrimiento. Permite que en nuestras vidas el dolor, la enfermedad, para que nos acerquemos a Él. Esta semana platicando con una, con una paciente. Yo siempre aprendo de mis pacientes porque me gusta preguntar, me gusta indagar y en esta semana un paciente me decía verdad ella por muchos años ha trabajado por el bienestar de, de, sus, de sus padres como hija mayor de su familia siempre usando los hijos mayores eh, asume desde muy pequeño la responsabilidad de cuidar de sus padres y pues cuidar a sus padres trabajó para que sus hermanos estudiaran todos se hicieron profesionistas tiene un buen trabajo. Ella como no pudo estudiar por atender a sus padres. Ahora que sus padres están ya de edad, está con un estrés muy grande porque su madre decidió darle la casa donde viven a su hijo menor. Y dice ella, todo el tiempo viví por el bienestar de quienes? De mis padres, de mis hermanos. Y ahora a mis padres decidir eso, dejarme sin nada, viene qué, la frustración, viene el mal humor, viene la ansiedad y la angustia, porque di, di y qué recibo, nada. Por eso el sábado debería ser para nosotros un día especial, el día más sagrado de todo el día, de toda la semana donde tenemos un momento de reflexión, de paz, sin ninguna preocupación de las tra, trajines de la vida cotidiana. Por ello, al comprender esto plenamente, su poder creador, su poder redentor, y como consecuencia de esto, llevar a cabo una reforma en nuestras vidas, un revivimiento en nuestras vidas. Y Dios, por el Espíritu Santo, nos dará entonces la fortaleza para que en nuestras vidas exista lo que Dios espera que exista. Una reforma en, nuestra, en nuestras vidas, como dice Isaías. Desatar las ligaduras de impiedad. Soltar esas malas actitudes, esas conductas nocivas que nos impiden disfrutar plenamente de la comunión con Dios soltar cargas opresivas cargas sobre todo le decía una paciente también esta semana las mujeres por naturaleza tienen lo que el hombre no tiene instinto maternal y cargan con cargas que no deben de qué? cargar cargándose por personas y cosas que no deben de preocuparse cargando, cargando por eso le da más fibromialgia, más atritis, más depresión cargando un morral aquí arriba cargando al marido, cargando al padre, a la madre cargando un montón de gente sufriendo sin tiempo para leer la Biblia orar, sentarse a leer algo descansar le decía un programa hace un tiempo ¿por qué las mujeres están en la cocina? y el hombre está en la sala viendo la tele ¿por qué no es al revés? ¿Por qué los hombres no están cocinando y mujeres sentadas, cargas opresivas, dejar libres a los quebrantados, quebrantando a las personas, pórtate bien, haz ejercicio, no comas tanto, no te desveles, ve a la iglesia, lee la Biblia, no te vagas en el celular, o sea, quebrantando y quebrantando y quebrantando, Dejar, ir libres a los quebrantados. Una paciente me, me contó, cuando su hijo llegó la, su hijo pues andaba en las drogas, andaba en esas cosas, vivía al lado de su casa. Y un día llegó un operativo y lo agarraron con drogas, armas largas y lo llevaron detenido y al día siguiente una amiga le dice sabes que voy a internarme a la clínica me acompañas te pago la estancia y se vino pero esa noche antes de venir dice que ella oró a Dios Dios ayuda a mi hijo está detenido y dice la señora que Dios le habló y le dijo mucho tiempo he querido ayudar a tu hijo pero tú no me dejas interviene siempre no me dejas que lo ayude siempre lo saca de los problemas déjame que, lo, que yo lo lo agarre y dice por eso me vine y mi hijo pues que Dios lo bendiga pues sí o sea cuando tú tienes una comunión con Dios y depende solo de Dios tu bienestar no de tus hijos no de tus padres solo Él cubre tus necesidades porque te comunicas con Él Él llena tu corazón de amor no dependes de otra persona que abuse de tu necesidad y que rompáis todo yugo no confiar en absoluto en nosotros mismos ni en tus buenas obras sin embargo cuando vamos a Cristo como seres falibles que somos pecaminosos podemos hallar descanso en el amor de Dios Dios acepta a cada uno que acude a Él confiando plenamente en los méritos del Salvador el amor surge del corazón. Puede no haber éxtasis de sentimientos, pero hay una confianza serena, plena en un Dios poderoso que me cuida, me conforta, me ama, me quiere. De Él solo dependo. Toda carga se hace liviana, pues es fácil el yugo de Cristo que nos impone. El deber se convierte... Es una delicia y el sacrificio en un placer. La senda que antes se veía envuelta de tinieblas se hace brillante a la luz de los Reyes de Justicia. Esto es caminar con Dios, disfrutando plenamente de lo que Él nos da cada día. Lean los pacientes ayer en la clase que les di: el día más importante de mi vida, ¿cuándo es? Hoy. No mañana, no ayer. Hoy sería más feliz de mi vida. Por eso, esto se va a ver reflejado en el trato con tu esposa, con tu esposo, con tus padres, con tus hijos. Y que seas generoso, que par tu pan con el hambriento, al pobre lo metas en tu casa, no te vadas del que está necesitado, del desnudo. Cuando hago eso, cuando el sábado, entiendo su significado que es comunión con Dios que es acordarme que es mi Creador es mi sustentador entonces al hacer eso dice Isaías 58 nacerá tu luz como el alba y tu salvación tu salvación cuando se mirará tu salud se mirará pronto irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia orarás a Dios Orarás, y Dios que hará, te va a escuchar, te va a escuchar, clamarás, clamarás, y Él dirá, aquí estoy, ¿qué necesitas? Qué rico y qué bonito es cuando tú hablas con Dios, le cuentas tu vida, le cuentas lo que te pasó en el día, le cuentas lo que sufres, le cuentas lo que te preocupa, le cuentas lo que está en tu mente, y Él te escucha, él habla tu mente, habla tu corazón Jehová entonces lo invocarás y siempre estará a tu lado dándote consuelo, fortaleza, seguridad, bienestar te va a pastorear siempre en la sequía de tu tristeza, tu soledad, tu depresión te va a saciar dará vigor a tus huesos donde se generan todas las medicinas que curan Todas las enfermedades en tus huesos. Serás como una huerta de riego. Serás como manantial. Brota de aquí el amor. No andas menigando, a alguien. Ámame. Hazme caso. Abrázame. Bésame. Estoy. Mi copa de amor se vació. Llénala. No andarás subordinada a otra persona que te cubra una necesidad que solo Dios te puede cubrir. Serás como manantial, brotará, brotará. Te va a saciar. Cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos, tus hijos, tus nietos. Edificarán ruinas antiguas. pondrán esos cimientos que están ahí derrumbados. De generación en generación, serás llamado entonces reformador, reparador, de portillos, de hábitos, de conductas, que será un reflejo natural de la vida que tienes por la comunión diaria con Dios. Es, es maravilloso cómo Jesús no tenía planes, sino Dios se lo revelaba cada día. Cuando al iniciar el día, Dios te revela su plan. ¿Qué quieres que que él que tú hagas? Me decía mi padre cuando era adolescente y empecé a estudiar medicina, me decía, el médico tiene que ser más consagrado que un pastor, que un ministro religioso, más consagrado. ¿Por qué? Porque el paciente viene, vendrá a ti, sin fe, sin esperanza, y me dice él, y tristemente en la forma que nosotros tratamos a los pacientes, que ya vienen después de haber visto muchos médicos, haber visto probado muchas alternativas de, de curación y siguen más enfermos, vendrán a ti sin dinero, sin esperanza, y, des, y, y angustiados, y es ahí donde le pregunté a él, pero entonces, ¿por qué?, este paciente que no tiene futuro, ya está para morir, ¿por qué le gusta internarlo? Me decía él, porque quiero que conozca a Dios, quiero que arregle su vida y quiero que se salve, porque aunque el cuerpo pierda, gane la vida eterna. Por ello, será reparador, restaurador de esos conductas, de esos hábitos, de esas enseñanzas que están escritas en, en la palabra de Dios están descuidadas, están pasadas de moda, dicen muchas personas pero no es así son vigentes al día de hoy y por eso doy, doy gracias a Dios porque a pesar de lo que somos a pesar de nuestras deficiencias nuestra falta de entrega a Él Dios nos ve desde su trono Él me ve en mi estado que me encuentro y ese es Dios se pregunta ¿cómo puede este hijo mío querer sobrevivir sin mi apoyo, sin mi amor? ¿cómo puede esta criatura poder estar en paz sin mí? por ello metido cada uno en sí mismo en sus afanes de la vida Tener tiempo para orar leer la palabra de Dios. No tengo tiempo. Quiero dar una bendición abundante en tu corazón. Por eso quisiera que meditáramos en este canto. Una plegaria de gratitud a ese Dios creador, sustentador. Está en su trono de magnificencia, observando el universo que ha creado. ¿Cómo pueden subsistir mis criaturas en un mundo de feroz hostilidad? cada uno ensimismado sí en sus afanes sin tiempo para lo más importante y yo siempre como un padre amante quiero darles bendiciones abundantes oh Señor Tuyo, pero más me asombra tu misericordia no merezco todo lo que haces por mí pero humilde hoy acepto tu bondad Amás y acerca tu venida Y los dardos enemigos nos lastiman Oh Señor, guarda tú nuestras familias Que tus brazos poderosos nos protejan Te pedimos hoy nos de sabiduría porque no sabemos cómo conducirnos Tus promesas fieles son y verdaderas Y por eso agradecido te alabo Oh Señor, qué gran amor el Tuyo Pero más me asombra tu miseria Acepto tu bondad. tu bondad y humilde hoy te doy mi corazón Amén gracias por su palabra en esta ocasión pues quisiera hacer un llamado para consagrarnos a Dios cada día como dice el canto ¿no? cada día más se acerca tu venida los dardos del enemigo nos lastiman y oh Señor guarda nuestras familias que tus brazos poderosos los protejan Dios es la única fuente de bienestar de paz acércate a Él date el tiempo para comunicarte con él, meditar en su palabra, recordar que él es el creador de todo lo que tienes, él es dueño de todo. Y de esa vida tan breve que tenemos, mi deseo de oración es de que nos conservamos a Dios, para que haya una reforma en nuestras vidas, para ser una luz al mundo que perece, por falta un testimonio viviente de lo que es ser hijo de Dios. Te invito a ponerte de pie y a hacer una oración de consagración a Dios. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, oh Padre, por todo lo que nos das. Sobre todo, Padre, por tu paciencia que nos dispensas todos los días. Por el amor que tú nos das, por tantas muestras de cariño que nos tienes. Sobre todo, Padre, por el perdón que tú nos ofreces, por tu misericordia. un so, Padre, poder acercarnos a ti como un Padre amante, deseoso de darnos lo mejor. Como una madre que nos rodea y nos consuela en sus brazos. So, padre, poder encontrar solo en ti el consuelo en nuestras almas, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente. Que podamos, oh Padre, en nuestros hogares demostrar y reflejar el amor que tú nos das. El amor que solo viene de ti. Puedo brindar a todos tanto buenos como malos lo aceptemos no brindarles nunca cansarnos de amor amar a nuestros prójimos ayúdanos Padre que esa fuente de amor siempre estemos dispuestos a acudir a ella gracias por tu palabra oh Padre en Cristo Jesús te lo pedimos Amén